Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios cannabis y política. Este es un espacio en el cual estás encontrando todas las noticias, los mejores tips de inversión y en este video si te quedas hasta el final vas a encontrar cómo iniciar tu proyecto paso a paso con pocos recursos. Eh, nosotros le hemos llamado a empezar con palos y piedras porque sí se han comenzado los grandes proyectos así es de que no te pierdas este video dale like por favor a este video suscríbete para que recibas las notificaciones, dale a la campanita de todas las notificaciones porque todos los días estamos dando una cantidad enorme enorme enorme de información por este canal así es de que suscríbete vamos a comenzar con este video que se llama si no tienes para invertir con palos y piedras y vamos a poner grandes ejemplos vamos a comenzar no tienes para invertir pues con palos y piedras la mayoría de los emprendedores a lo largo de la historia han iniciado con muy pocos recursos realmente han visto primero una necesidad que cubrir y de ahí van buscando cuál es el camino para llevar su proyecto a buen fin. Podemos observar el caso de múltiples eh, héroes de la tecnología, todo como Steve Jobs, como ¿Cómo ellos comenzaron a desarrollar un proyecto desde cero? ¿Cómo comenzaron realmente ellos a desarrollar en la cochera de, de la casa de sus padres, de Steve Jobs? ¿Cómo comenzaron ahí? No, no, ni siquiera tenían pensado cuál era su logotipo, ni siquiera tenían pensado cuál era su público meta. Ellos tenían pensado hacer la primer computadora personal del mundo, eh, que fuera completamente personal porque hasta ese momento no había. Buscar quién va a comprar tu producto, quién va a comprar tu servicio. ¿sí? No debes de tener el síndrome del sopilote estriñido que la mayoría de los emprendedores tienen... Que es planear, planear, planear, volver a planear, cambiar la imagen, volver a planear, volver a planear y después sobrar. El, el secreto realmente es lanzarte a buscar quién es tu público meta, buscar quién te va a comprar esos primeros eh, productos. Así como en las grandes historias de los seres tecnológicos como Steve Jobs, pues tenía quién le iba a comprar esas primeras... Él no se puso a hacer un montón de, de computadoras, no se puso a hacer un montón... Eh, para llenar sus bodegas de, de, de inventario ¿no? Él primero buscó quién era su cliente Buscó esa tienda que iba a movilizar, que iba a capitalizar Porque muchas veces el emprendedor hace sus proyectos en su mente Pero a la hora de aterrizarlos son realmente muy poco viables Porque están enfocados en una idea muy... Eh, fuera de la realidad están enfocados en un ideal más bien están enfocados en todo menos en realmente cuánto cuesta transformar en la realidad esa idea que tú tienes ese es el precio que tiene que pagar cualquier emprendedor un emprendedor realmente es un mago un emprendedor realmente transforma ideas las transforma en realidad si tú eres como la mayoría de los emprendedores que están planeando planeando planeando y planeando y planeando y planeando, y planeando y después sobran, pues ese es el mismo resultado que ustedes van a tener. ¿Qué pasa si empiezas a trabajar, si entras en acción rápidamente? Pues vas a tener eh, tropiezos, claro que vas a tener tropiezos, claro que vas a tener fallas, claro que vas a tener eh, pérdidas, pero si no tienes esa práctica, no vas a poder seguir avanzando, no vas a poder seguir dando tu siguiente paso, y debes dejar ese, ese síndrome del sopilote extriñido de... O, o planear, planear, planear, planear y nada de obrar. Y debes de empezar a, a crear realmente todos los días un programa de qué voy a hacer hoy por mejorar mi proyecto. Qué voy a hacer hoy por mejorar las ventas de mi proyecto. Qué voy a hacer hoy por mejorar la, la, el posicionamiento en redes sociales de mi proyecto. sí Porque si nada más estás planeando, pues... Créeme que cualquier persona, cualquier persona de este, de este planeta Tierra, cualquier persona puede planear, ¿sí? Cualquier persona puede imaginarse poner un negocio, cualquier persona puede imaginarse hacer una cadena de restaurantes, ¿sí? Pero realmente la estadística dice que solamente el 9%, el 9% de los seres humanos son los emprendedores, el 9% es la estadística real, el 9% de esas personas eh, que, que se imaginan todo son los que lo volvemos realidad los que volvemos realidad eh, esos proyectos que tenemos en la mente, vamos poco a poco, claro que hay equivocaciones, claro que hay caídas, claro que hay eh, todo tipo de errores que se van a, co a cometer, ¿sí? pero como eh, hay un refrán de que decía, el éxito consiste ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Así es de que si comienzas un proyecto y no te sale tu idea a la primera vez, pues felicidades, sí, estás llegando al mundo real, estás llegando al mundo donde tienes que comprobar ante el mercado, que tu producto es valioso. Tienes que comprobar ante el exterior, no nada más en tus ideas, no nada más con tu familia, con la, con la gente que te quiere, sino que tienes que realmente salir y probar si, es, si tu idea es viable, si tu idea puede realmente ser fructífera, o mejor, la que sigue, ¿no? Eh, ideas de a un peso. Eh, todo mundo tiene ideas, todo mundo, todo mundo planea, planea, todo mundo tiene ideas. Vamos a, en la actualidad, nosotros emprender nuestro propio negocio, pues con palos y piedras, ¿no? Cualquier persona que tenga acceso a un smartphone, que tenga acceso a un smartphone con acceso a internet, pues puede comenzar cualquier proyecto de servicios, de ventas. Ahorita las redes sociales son realmente una ayuda genial. No nada más es de que llegas y posteas y ya se tiene que dar. Hay un trabajo muy grande detrás de todo esto. Nosotros somos muy buenos en, en, en, el, en, en Facebook, por ejemplo. Nosotros tenemos muy buena distribución en Facebook, nuestros videos. Todos estamos comenzando el canal de YouTube. Así es de que tú debes de ayudarte de todas esas redes sociales. ¿Por qué? Porque son gratuitas. ¿sí? Si vas a comenzar un emprendimiento, debes de empezarlo a sondear por redes sociales. No confundas tu grupo de amigos, tu pequeño grupo de amigos que tienes en tus perfiles con las redes sociales. Realmente tú debes de crear una fanpage, tú debes de crear eh, un, una fanpage por ejemplo en Facebook o un canal comercial en YouTube donde tú estás buscando pues los mil suscriptores, las cuatro mil horas de reproducción para que pueda ser monetizable donde tú estás viendo en Facebook cuáles son tus alcances, cuántas personas están viendo, no nada más tu grupo limitado de amigos así es de que debes de comenzar con eso, yo comencé con este celular eh, con, con este smartphone que es de gama media-baja, podríamos así decirlo porque yo no pensaba invertir en algo que no fuera a continuar, ¿sí? Yo los primeros videos que hice, los hice con ese celular en Facebook logramos 30.000 mil seguidores entonces no necesitas tampoco un gran equipo de video porque también hay otro tipo de emprendedores que tienen que tener el mejor equipo de cómputo tienen que tener el mejor equipo de grabación tienen que tener eh, el mejor equipo de audio tienen que tener la mejor iluminación tienen que tener el mejor estudio para grabar para poder comenzar y ya que comienzan, pues a lo mejor se cansaron ¿no? de, de comprar tantas cosas y no, realmente no hacen nada. Debes de comenzar con lo que tienes. ¿sí? Si llegas a 30 mil seguidores, pues cómprate un micrófono. ¿sí? Si llegas a más seguidores, pues cómprate una cámara, le vas reinvirtiendo. ¿Por qué? Porque tu misma red te debe de ir retribuyendo. Porque si no nada más es crecer, por crecer debes de tener un objetivo comercial. ¿sí? Debes de tener, eh, si vas a vender un producto, si vas a vender un servicio, si vas a estar haciendo promoción para una empresa. Debes de también capacitarte, también hay mucha capacitación gratuita en redes sociales. Ustedes pueden ir a YouTube y encontrar un sinfín de educación completamente gratuita. También hay educación, hay escuelas eh, en línea donde pueden encontrar todo tipo de cursos también a, a un costo bajo. Hay también más caro, pero ahorita está al alcance de todos realmente. Quien tenga acceso a un smartphone y a una conexión a internet, realmente eh, puede comenzar con palos y piedras, puede comenzar con eso. Puede comenzar a, a, a incursionar dentro de la, del mundo digital que ahorita después de la pandemia eh, se ha estado pues llenando cada vez más este mundo digital. Ya se están creando los metaversos. Así que no llegues tarde, capacítate. Eso es muy, muy, muy importante.